Hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues Bueno, eh, ya comenzamos eh, la última trigada, la recta final del Sol en los signos O sea, en estos, eh, en este más los próximos tres días vamos a ver el Sol en Sagitario Hoy, el Sol en Capricornio, el Sol en Acuario y el Sol en Pisces y después por supuesto vamos a empezar con la luna a hacerla recorrer todos los signos y así vamos a ir viendo paso a paso esas combinaciones astrológicas bueno, eh, gracias por haberme acompañado eh, en toda esta semana eh, gracias por seguirme acompañando en cada momento, en cada video que hago eh, te recuerdo sumarte a nuestra gran comunidad CentroAprenderAstrologiaFácilmente.com Cada vez somos más miembros Y cada vez vamos a ir subiendo contenidos Más y más interesantes Bueno, vamos con la clase de hoy Que es el sol en el signo de Sagitario El último de los signos de fuego O sea, fuego Mutable Fuego que se transforma Y el sol en Sagitario Dice que la parte positiva La luz El yang de Sagitario Es que son honrados Son sinceros Y son muy generosos Mientras que la parte negativa Las sombras de Sagitario es que son precipitados en tomar decisiones, son descuidados y son rebeldes. Así que Sagitario, me lo digo a mí mismo, que soy sol en Sagitario, a tener cuidado con esas rebeldías. Bueno, nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, con una nueva entrega. Mientras tanto te recuerdo, sumate a nuestra comunidad de Telegram. Ahí todos los días hablamos de astrología y eso te ayuda a tomar cada vez más contacto y más fluidez con la astrología. Eh, nuestra comunidad, nuestro grupo de Telegram es t.me barra curso de astrología. Chao, hasta mañana.